El momento ha llegado, esto es RoboJam, con equipos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú. Podrás ver cinco categorías diferentes. Bristol Race Bumper Bot coloring, this drill y robo sketch. Bienvenidos a esta nueva experiencia en torneos virtuales de robótica, RoboJam. Bienvenidos de nuevo chicos, eh, bueno, un gran saludo a todos los que nos están viendo, a todos los participantes. Bueno, que ustedes ya participaron, ya concursaron con el disdrill con Rose Sketch, ya tienen sus resultados individuales, pero no saben cómo quedaron con el resto. Entonces, queremos primero que todo agradecer por haber confiado en este formato, por haber participado de forma masiva. Tuvimos 48 equipos en, entre los dos retos, Rose Sketch y disdrill Y bueno, entonces ya vamos a mostrar un poquito. De, lo de los resultados, que es lo que todos están esperando el día de hoy aquí en este video, Premier, eh, hoy es domingo, 8 de la mañana estamos empezando en Premier este video, para que lo puedan ver. ya Entonces, lo primero que vamos a ver es los resultados hasta, o sea, de los que no cumplieron los tiempos o no cumplieron el reto. Ya a todos se les envió, pero igual es para que vean en relación de otros cómo estaban. Entonces vamos a ver esos resultados. En el Robo Sketch tenemos al equipo eh, Zeus. Desafortunadamente hubo varios equipos que no enviaron su video, por lo tanto no se les cuenta. Eh, Zeus, Starbucks Electra, Maker School 3. Y dentro de los que enviaron, que fueron retos no válidos, muchos ya de por sí también fuera del tiempo, igual los recibimos pero eh, fueron el equipo LionBots de Valledupar, Tecnobots de Valle Par, Nastratec, Nastratec Vender de Ambato, Ecuador. Fueron equipos que tuvieron algún tipo de problema, no cumplieron el, el, el reto a cabalidad y por lo tanto se cuenta no valió. Entre los equipos que se les contó el reto, pero enviaron fuera del tiempo, inclusive pues ahí quedó ahí desordenado un poquito, fue... Eh, maple ball robotics con malak sí, lo enviaron extra tiempo recuerden que tenían 90 minutos y se demoraron más de dos horas eh, lo mismo va con starbots neptuno catrachobot eb 3 catrachobot ev1 y catrachobot ev2 eh, lo enviaron pero no cumplieron sus tiempos ¿Ya? ahora lo que vamos a ver es cuáles son los seis equipos de este reto que sí cumplieron los tiempos y solo fueron seis que cumplieron el tiempo entre los 90 minutos. Entonces esos son los seis que vamos a presentar de Robo Sketch. Estamos listos. Entonces, bueno, vamos a mostrar aquí un poquito de pantalla. Y espero aquí todo se vea excelente. Bueno, aquí tenemos aquí una penalización de tiempo con este equipo porque mostró cámara. Recuerden que no se podía mostrar los chicos en la cámara, solo hablando. Por lo tanto, tuvo una penalización. Eh, aquí vamos a mostrarlo. Ahorita mostramos los tiempos finales. Ok, aquí va. Hola. Hoy yo voy a hacer eh, lo del resto. Y primero fui al centro... Después bajé y fui a un lado para hacer una raya, después hice el semicírculo, después volteé y comencé a hacer el primer ojo. Después de hacer el primer ojo, me fui 200 hacia la derecha y comencé a hacer el segundo. Después... Fui en reverso y terminé la raya y comencé a hacer los triángulos. Y aquí lo tiene. Después me voy abajo y comencé a hacer la R. Y después la terminé y e hice la L. Y ahí. Termine. Excelente, ese es el equipo Bolívar Coding el, con el robot Rex Paint. Eh, bueno, aclaramos que no es una L, no es una L invertida, o sea, una J. RJ, The Robo Jam. Esa era la idea, que fuera una RJ. Bueno, ese fue el equipo número 6. El equipo número 5, tenemos ya enseguida lo vamos a poner, son equipos de Ecuador. La taxi del país de Ecuador, representando a la escuela de robótica Nuestra y el nombre de mi robot es Tesla. A continuación les presento mi programación. Primero me voy a posicionar para crear la letra L. Después de eso me dirijo a hacer la letra L y después empiezo con una línea, después para hacer un semicírculo y después hacer otra línea y después línea de un para hacer el fantasma y por último hacer los ojos. después me dirijo a hacer los ojos del fantasma. perfecto, ese era el equipo Tesla de Nastratech y vamos a ver el siguiente equipo o sea, el equipo que quedó en quinto lugar si no estoy mal, también es de Ecuador Buenas tardes mi nombre es Paul Jiménez eh, de la vengo de la escuela Nastratech, hoy he tenido el placer de presentar a mi robot eh, para que puedan ver cómo he logrado programar y avanzado en el estudio de la programación. Voy eh, bueno, muy bien, espero les guste mi dibujo. Eh, estoy aquí representante a Ecuador. Este es el equipo Starboy de Tech. ¿Qué bloques nomás usaste, Paul? Cuéntanos un poco. Eh, yo usé los bloques conducir hacia adelante, girar hacia izquierda, girar hacia la derecha, para que no demore menos. Le puse la, los bloques de velocidad, le puse los bloques de la de pluma de robot hacia abajo. Eh, no utilicé variables porque a veces se han confundir, entonces me salió más fácil hacer así. Eh, espero les haya gustado. Esta fue mi presentación. Bueno, queremos aquí, para que vamos mirando, ahorita que vamos a ver los resultados, este equipo tuvo una penalización, como pueden observar, sí hizo el reto, el fantasma y la RJ, lo que tenían que hacer era un fantasma, para aquellos que nos están viendo, mil disculpas, no había explicado, era un fantasma verde con un semicírculo en la cabeza, en, abajo tenía que ser en picos, como triángulos, y con dos ojos redondos y abajo en las retas rj pero cada, las letras tenían que ser del tamaño de dos cuadros o sea 400 milímetros según lo que mide el simulador y de ancho de 200 milímetros o sea de un cuadro la rj la hizo pero no cumplió las medidas por lo tanto se penalizó por cada letra no cumplida son dos minutos de más esto lo ubica por las penalizaciones en el cuarto lugar porque vamos a ver que fue muy muy reñido, pudo haber sido muy reñido ese tercer lugar, ¿listo? perfecto en este momento, entonces voy a cerrar acá, vamos a ver el tercer lugar Buenos un momento meses. tercer lugar ay ya. aquí ya, ya, ya estoy haciendo spoiler, como dicen los chicos Maker School 5 Hola, soy Elvio André Martín Olivero del equipo Maker Cure 5 y ya yo realicé el proyecto. Primero iniciamos con la E, pusimos 400 y así esa parte de ahí la, la repetí tres veces. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es como un, cir un, cuad un cuadrado. Después hacemos la L que es simple y continuamos con la estructura del fantasma, el semicírculo. Después que lo terminamos, conducimos adelante nuevamente y hacemos las puntitas que son como triángulos. Ya cuando terminamos la puntita habremos terminado lo de afuera del, del fantasma. Nos faltaría simplemente los ojos. Recordemos que una de las reglas era que el video no podía durar más de 3 minutos. Eso va a ser muy importante porque eh, eso determinó primer nuestros primeros lugares. Ahora continuamos con el otro. también tenía que tener mínimo tres cuadros de bueno, distancia este, o sea 600 ya milímetros más de la mitad uh -huh. ya casi terminamos y ahora hago que él se un poquito para que podamos ver cómo está bueno este este es el que yo he hecho y espero que les haya gustado Perfecto. Ese es Maker School 5 que quedó en tercer lugar. Como pueden observar, ese es de con su profe Ángel Hernández. Eh, muy buen trabajo para los chicos. Un tercer lugar muy bien logrado en este reto Robo Sketch. Como pueden observar, vean que solo seis equipos lograron de ese, de 17 lograron estar dentro del tiempo, los 90 minutos. Ahorita vamos a ver los los tiempos y vamos a ver qué eh, eso es lo que se pretendía, que fuera un dibujo trabajado que se tomaran todo el tiempo que fuera necesario eh, le doy un gran abrazo y un gran aplauso a todos los equipos porque la gran mayoría, exceptuando, exceptuando tres equipos, lo enviaron así fuera tarde, incluso dos horas, tres, uno que envió en uno de los retos cuatro horas después, ya. pero lo hizo, quería hacerlo y lo envió entonces un gran un gran aplauso para eso segundo lugar segundo lugar Robo sketch ya. sigma bot de montessori sigma listo entonces el código funciona ayer hice unas variables pero no funcionaron para esto entonces primero es hacer el fantasma el, el que primero hago los triángulos de abajo y después subo, hago el semicírculo, me vuelvo Como pueden observar, todos los y equipos. No doy una vuelta de 180 grados porque eso se demora mucho. Es mejor ir, de, ir para atrás. Entonces, después volteo y empiezo a hacer los ojos. Como pueden observar, todos tienen su forma de hacer sus dibujos, ¿no? A pesar de que todos tenían el mismo reto. Todos tratan de hacer el dibujo de forma diferente. Lo cual es muy interesante, ¿no? Después de hacer los ojos, bajo y voy al centro. Y después con una función que hice ayer, eh, eh, me vuelvo al lugar inicial. Y... Después, cuando llego al, al lugar inicial, hago la R con una función de cuadrado para hacer la parte de arriba y después la L. Recordemos que no es una L, es una L invertida, es una J. Chicos, Robo Jam era una J. La L es para el otro lado. Perfecto, muy bien. Montessori Sigma, segundo lugar. Un gran aplauso para Montessori. Eh, para Maker School, tercer lugar. Montessori Sigma, segundo. Y nuestro ganador. Nuestro primer lugar se lo lleva Psycho sí, Abo de Gilmer Tech. Que es hacer un fantasma. Con, de, como cabeza va a tener un semicírculo. Dos ojos. Que van a ser círculos. De, y su boca. Que van a ser unos cuantos triángulos. Después, a su abajo de su boca. Debe ir la R y la L de color azul. Y todo el fantasma debe estar de color verde. Como pueden ver esta programación que yo hice. Es para acercarse hacia el medio. Y luego para pintar la R y la L. Podemos ver que todos tuvieron acercamientos diferentes. Este chico utilizó bloque por bloque. Y fue haciendo todo. Y aún así fue el primero que lo hizo. Este es un chico me que me ya viven. tiene en si su va haber varias competencias virtuales de robótica, de robótica y tiene nueve años. Eh, se ya llama Neymar, vive en Sikwani, en la sierra la cabeza, peruana, en la en va a bajar abajo Cusco. Y va a hacer su boca, que van a hacer unos triángulos pequeños y después va a subir de nuevo hacia arriba y va a hacer sus dos ojos circulares. Aquí podemos ver, y es muy importante que veamos, que el robot haciendo los círculos demoró mucho y por lo tanto su video demoró más de tres minutos. Explico esto para poder es, explicar una determinación que se tomó con este equipo. vamos a adelantarlo un poco para que veamos cómo hace los ojos él hace el ojo completo ahí ya van casi 3 minutos ahí se cumplía el tiempo máximo del el, del video sin embargo, él hace todo el video aquí lo adelanto un poco para que lo veamos súper bien Neymar hace el robot y enseguida miramos según reglas que se determina para que queden muy claros los tiempos y los puntajes. Aún así, llegó en primer lugar porque lo hizo muy bien, lo hizo muy rápido. Perdón. Y eso le ayudó bastante a Neymar del equipo eh, Gil, Tech eh, de Siquani listo entonces vamos a cerrar acá creo que en este momento ya voy aquí a quitar esta captura de pantalla y vamos a poner los resultados de estos e equipos que acabamos de presentar de los seis equipos que presentamos para que veamos algo y es lo siguiente bolívar cobrin tuvo un tiempo de 75.14 o sea 75 minutos 14 segundos eh, Tesla de Nastratec, 73.42 ahí se tomó eh, un, una penalización de, de un minuto Starboy de Nastratec, es muy importante mencionar esto había tenido un tiempo inicial de 65.48 pueden observar que es menor al de Maker School. ¿Qué pasa? al no cumplir con las medidas de las letras tiene por cada letra que no cumple una penalización de un minuto. Eso está especificado en las reglas. Como era una especificación técnica, si no la cumplías, es una penalización de un minuto. Eso está en las reglas, chicos. Muy importante por eso saber las reglas y cumplir siempre las instrucciones de los retos. Y por eso queda con un tiempo final de 67.48. El tercer lugar se lo lleva entonces Maker School con 66.03, pero no tiene penalizaciones. Por lo tanto, pasa a tercer lugar Maker School 5. Montessori Sigma tiene un tiempo de 64.33 sin penalizaciones. Y Gilmertek, el Siquabot, tiene un tiempo inicial de 56.57, casi 8 minutos por debajo de Montessori. Qué pasa? Según reglas dice que si el tiempo debe durar máximo tres minutos, en caso de no de pasarse ese tiempo hay una penalización que establece el reglamento. El reglamento dice las penalizaciones de los de las especificaciones técnicas de un minuto, las otras penalizaciones de cualquiera de las reglas que requieran penalización son de 5 minutos por lo tanto 56 57 pasa a ser 61 57 con los 5 minutos de penalización aún así está casi 3 minutos por debajo de montessori por eso se le da el primer lugar sigue siendo el tiempo más rápido entonces CMR Ginmertek de Sicuani, Perú, se lleva el primer lugar del Robo Sketch. Montessori Sigma de Medellín, Colombia se lleva el segundo lugar y Maker School 5. Maker School está localizado en Toulouse, en Sucre. Y se lleva el tercer lugar. Eso fue Robo Sketch. Ya en este momento vamos a pasar a lo que es Disdrill. Entonces, vamos a ocultar aquí para poder seguir con This Drill. Bueno chicos, y ahora estamos ya con los retos de This Drill. Entonces, vamos a mirar los resultados de aquellos que no quedaron, dentro de los primeros que no cumplieron los tiempos o que no enviaron. Entonces, ahí tenemos que en Maker School 2 afrodita no enviaron el reto tuvimos varios retos no válidos por diferentes motivos o porque dejaron algún disco por fuera o porque el robot no quedó, ya cada equipo se le mandó esa información eh, ya tuvieron oportunidad de mirarla, a los mentores a los que teníamos registrados en los correos electrónicos ya se les envió la información y se avisó por nuestro chat de eh, la competencia entonces tenemos retos no válidos, tuvieron WinBots con Mercurio 3 o Girls de eh, España con Pupip Bolívar Cody, Charizard, Julio Electric Cat, Mr. Cody y N. Perrot no tuvieron retos válidos en this drill por diferentes razones, eso ya se les envió a ellos. ¿ca? Dentro de los que cumplieron pero enviaron extra tiempo. Está, eh, o que quedaron con un tiempo final extra tiempo, porque algunos lo enviaron antes, pero con penalizaciones quedan extra tiempo. Esta Catrachobot con más de tres horas. Eh, los tres de Catrachobot fueron, fueron enviados casi al mismo tiempo. Montessori Omega. Intel Kids de México que hizo muy buen trabajo, pero lo enviaron extra tiempo. Eh, Montessori y ya muy, muy tarde, más de dos horas después. Y también hubo un, tuvo unos inconvenientes, les, ellas ya se les mandó la retroalimentación, igual. Muchas gracias a nuestros amigos mexicanos por participar. Montessori Alfa, dos horas, ANR, con Anrito, eh, hora, eh, una hora y cincuenta y cinco. Kingboard, Montessori Gamma, Starbots, Starcheck, que lo hizo muy bien, pero se pasó de los 90 minutos. Está también Montessori Lambda, con un tiempo similar. Está con un segundo diferente Starcheck, pues muy, muy parecido bueno, ah no, lo que pasa es que Starczyk con penalización quedó parecido, pues lo había enviado antes bueno, Birbots de Valledupar, Montessori Delta y Novati lo enviaron, pero tuvieron penalizaciones quedan extra tiempo ya bueno, esos fueron los que lo enviaron y quedaron por fuera de los primeros dentro de los que lo enviaron dentro del tiempo quedaron 11 equipos entonces, ¿qué se hace con esos 11 equipos? Esos 11 equipos se determina que eh, esos 11 equipos van a estar, eh, se, se les va a mostrar, se va a mostrar esos 11 equipos aquí. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar esos 11 equipos en este momento bueno La captura de pantalla y vamos acá. Entonces empezamos con el equipo número 10. Alejandro Roldán y esta es la explicación que hicimos. Mi equipo y yo para la competencia de transporte de disco. Bueno, lo primero que haces yo es utilizar los discos verdes y luego otra 45 para ahorrar tiempo y luego al cuadrado verde para dejar el disco en el que Luego de eso, el robot recoge el otro disco verde y repite el mismo proceso. Luego el robot se vuelve, va por el disco rojo y lo deja en el sitio que debería estar. Hace lo mismo con el otro disco rojo. Luego de eso, el robot va por los discos azules y da una vuelta de 45 grados para ahorrar tiempo. Se vuelve y lo deja en el cuadrado que le corresponde. Lo mismo hace con el otro disco azul luego el robot avanza para recoger el otro disco azul lo recoge y se devuelve para dejarlo en su sitio luego el robot vuelve a avanzar gira, recoge el disco azul da una vuelta de 45 grados se devuelve y también deja su sitio luego el robot hace esa maniobra para a los dos discos verdes avanza lo recoge. da una vuelta de 45 grados se devuelve no. Inventar, okay. inventar, esta inventar, técnica fue bastante funcional es para este equipo. Este es el equipo Nova Octopus de la academia Gótica Nova Pro. Tenemos un proceso con el otro error. Avance lo deja en Ahí lo chequeo con el el sitio donde él debería estar. Excelente. Y tiene entonces un tiempo que ahorita lo vamos a, a, a dar. ¿Listo? Vamos en este momento, entonces vamos a ver los otros retos. Empezamos con Oshi Oshi número 9 de Oshi Oshi eh, de Robo Kids de España. Queda en noveno lugar. Soy Iván, eh, soy del equipo Robo Kids eh, y hemos hecho este proyecto. Son entonces 10 equipos que vamos a mostrar. Primero va a la verde, a la más lejana de los de cerca para um, que la segunda sea más fácil. Ahora coge la segunda y hace lo mismo. Y hemos conseguido que se quede justo encima de la otra. Ahora va la que está más lejos, pero el de las lejos va a la más cercana. y Luego hace el mismo recorrido hasta aquí y luego se gira ahí. Y encima de la otra verde. Y ahora va a la última verde que queda. Y hace el mismo recorrido que el otro. Va aquí y luego lo deja. Después de las verdes, hemos decidido ir a las azules. Y como otra de las de cerca va a la de lejos, la deja... Luego va a la más cercana, ahora sí. La deja justo encima otra vez. Y ahora va a estas dos de aquí, las que quedan. Y las deja y encima de la. Este lugar. equipo lo ha hecho muy bien. Primera es que y participa la en una competencia que ya, virtual. Y... y hace lo mismo. Y son de esta este ha sido un poco más difícil amigo porque un poco, pero lo hemos conseguido superar. Y Eduardo Sanrufo se ha animado con sus chicos las rojas. a participar. Empezamos por la más cercana, ahora sí. Y cogemos otra vez la más cercana. Ahora vamos a las de lejos. Y la última súper bien estos chicos nos ha gustado mucho participar y adiós y este fue el equipo Osh, el robot oshi oshi de robo kids buenos bueno, días vamos Pero... a, a un momento entonces bueno me salté el equipo número 11 lo voy a poner qué pena empecé por el 10 me salté el número 11 que es Maker School 4. Eh, Maker School es de nuestros amigos de Tolú, pero ellos tienen chicos que patrocinan en varias partes de Colombia. Yo pertenezco pues, al equipo de Maker School 4 y este es la programación. Aquí el robot va hacia adelante y dobla hasta donde están los discos para tomar cada uno y llevarlo al cuadro de su respectivo color. Lo hice con funciones y con variables, porque me parecía mucho más fácil. Entonces definí cada uno y enumeré cada disco con un número en mi mente, y ese era el número de la variable, para que lo fuera a buscar. Entonces, ya que está realizando, el, buscando los discos azules y llevándolos a su sitio. Así los hace con, también con los verdes y los rojos ya no le hice ni función ni variable porque como no se repetía casi nada, entonces lo dejé así sin variable. Podemos ver como todos los chicos tienen estrategias diferentes para resolver el mismo reto que era llevar los discos azules al cuadro azul. Los discos verdes al cuadro verde y los rojos en una línea separados de una distancia de 200 milímetros, que es un cuadro más o menos. Como buen país latinoamericano tenemos la, la, el ruido de la calle cuando estamos tratando de hacer algo. Va muy bien, vamos bien. Entonces, este Maker Scoot, ya vimos entonces, este es el 11 que se me había eh, faltado. Vamos por el, este es, eh, ya vimos el 10 y el 9. Nos faltan 8, que vamos a ver enseguida, los 8 primeros. Aquí él opta por mirar, desafortunadamente se ve un poco pausado, pero él opta por mostrar la vista 3D. que se pausa bastante va a adelantar un tris nomás porque así para que fluya un poquito ya lo hace muy bien estos chicos de micro School del profe Ángel Hernández una gran labor Makers School es uno de las personas que hizo posible eh, robo ya y que se unió dando un, un premio que estamos obsequiando entre los participantes y el público. Recordemos, ellos hacen parte también de la Fundación Despertar y de Red Colre, que es la Red Colombiana robótica Educativa, eh, los cuales, afortunadamente y con muchas gracias, se les agradece enormemente todo el apoyo que han brindado al Robo Jam Alpha de 2020. Ya estamos terminando. Maker School 5. Maker School 4. Maker School 4. Disculpen. Que ya va a poner, a colocar los discos rojos en el centro. Podemos observar que hay veces, ahí esos son los problemas que hay que sortear, ¿no? El hecho de la conexión, el hecho de la grabada del video. Para muchos ya se dieron cuenta eh, lo, lo, lo que puede ser el, eh, grabar de pronto en la nube versus grabar video y enviarlo. Muchas gracias, esto fue Maker School 4, el onceavo lugar. Entonces, ya vimos el noveno, ya vimos, vamos al número días. 8. Que eh, el número 9 fue Oshi Oshi de RoboKids España y ahora Intocable RoboTeams España también. El equipo RoboTeams. Eh, venimos de Calahorra, de Calahorra eh, La Rioja, España. Eh, como podéis ver, hemos empezado por las fichas azules. El, el otro día creamos unos bloques. Eh, para poder hacer antes la programación, son los que tenemos aquí arriba, que los colocamos para coger algunas fichas. Ahora, eh, cuando termine de coger la, la ficha azul, va ahí ir y va a coger la ficha verde está obteniendo las fichas para ponerlas de forma adecuada y va por las verdes ya aquí tiene... también hemos utilizado bloques sí. que hemos creado nosotros podemos ver como todos los equipos tienen sus propias estrategias algunos tienen estrategias un poquito de, de, de variables otros de funciones, otros simplemente hacen bloques por bloques, lo cual es muy válido. No hay una sola forma de resolverlo. Y eso es lo que se quería ver de, con estos chicos y con estos retos. De pronto muchos habían hecho el ejercicio de llevar los azules y los verdes, pues no habían hecho el ejercicio de poner las rojas en línea. Y eso fue lo que de pronto tomó muchos equipos por sorpresa y, para y pudo haber marcado la diferencia. Cuando termine con la ficha verde va a empezar ya con las últimas con las últimas fichas las rojas y las irá colocando en el centro del tablero recordemos que una de las opciones para grabar era, podían grabar con celular Aquí su pantalla utilizamos era eh, los bloques wow, me, me parece increíble que tantas tantos, tantos eh, equipos y tantas formas diferentes, ¿no? De hacer. Si bien está un poquito corrido a la derecha, se considera válido. Creo que ahí vamos ahorita a ver el tema de las penalizaciones y demás. Eh, Espero que os, os haya gustado. Sí. Y okay. bueno, adiós. Muchas gracias. Ese fue el equipo, eh, el equipo Robo Teams. ¿Sí? Con el robot. Ese era el robot intocable. Ahora vamos al número 7, que es... This, este es el equipo Bolívar Coding con Speedbot. Séptimo lugar. Ahorita me está funcionando el audio, no sé qué pasaría. Bueno, mirar, aquí podemos ver cómo lo pone. Él hace primero los eh, rojos y luego hace por último, sin embargo, si sí muestra el código y muestra eh, cómo va poniendo las fichas. vamos a mirar, a revisar esa parte del audio y a ver, no sé si nuestros jueces consideraron ahí la, la penalización recordemos, este fue uno de nuestros jueces, un gran saludo a Eduardo Cruces, muchas gracias por la colaboración en juzgar estos retos este reto particularmente ahí termina y va a terminar en el cuadro rojo muy bien, cumple. Vamos al sexto lugar con, este um, es el equipo Disc Master 2.0 de Bolívar Coding de Cali, Colombia. Aquí Disc Master 2.0, pues yo aquí empecé con los rojos, con la línea de rojos, pero solo puse dos para que cuando, por ejemplo, si paso con otros como con este azul, no se movieran y de pronto cambiar el orden entonces yo hice todo en orden y hice, en este momento estoy haciendo todos los azules entonces ahí van dos yo los hice todos en orden recuerda que en la regla el reto decía que llevarlos al cuadro azul no decía que tenían que estar uno encima del otro en qué orden mientras ¿Y y que entre el cuadro azul, azul valen listo y ahí le, le quedan faltando seis discos y Lo ahora los super verdes bien. super bien super bien el segundo verde Oh, estos chicos de Cali la verdad y yo conozco los, los hice como en Ronald, la misma ruta así y así y hicieron un gran trabajo estos chicos ahora los verdes que van al lado de la torre este es el Dismaster 2.0 y el último verde Entonces, ahora fui a recogerlos de arriba para ponerlos en la línea. Súper bien. Mira que todos tienen una estrategia diferente. Este lo hizo parte ahora, parte después. Igual se considera... No es línea. la más exacta de todas probablemente, pero funciona. Pero vale. Y entonces, eso es todo. Este equipo, Chao. si no estoy mal, tiene una penalización también. Entonces, ahorita vamos a ver, ese tema de las penalizaciones va, entonces, el equipo número 5 será, perdón, número 5 lo tenemos aquí en nuestra otra plataforma, entonces, un momento, por favor, vamos a ir al número 5, que es este. Desde Ecuador, si no estoy mal. Buenos días, eh, mi nombre es Jay Pillana de la Escuela de Robótica Nostratech, les vengo a presentar a mi robot que está participando en la categoría de disc. Eh, eh, como ven, yo utilicé variables y utilicé varios operadores, utilicé ángulos y coordenadas para que mi robot pueda ser lo más productivo posible. Como pueden ver, utiliza diagonales para ahorrar tiempo. Bien, hace una estrategia muy diferente, ¿no? Es una estrategia de, de hacer ángulos de 45 grados, él, él sabe cuándo voltear, va bastante rápido, lo hace, lo va a terminar en creo que un minuto y medio o algo así. Wow, bastante preciso el robot. El hecho de hacer las diagonales ahorra mucho tiempo, dicho y hecho, creo que menos de un minuto y medio. ¡Wow! ¡Excelente este equipo! Muy bien, Ecuador, Ambato, Ecuador. Bueno, vamos entonces al cuarto lugar. Recordemos que, bueno, ahorita es un tema de revisar. Eh, no sé los videos que vimos ahora que de pronto no cumplían con algo. Si tuvieron eh, penalizaciones, ahorita tenía que revisar o revisar las notas que se le enviaron a los equipos porque a veces los jueces consideran si es un problema técnico o si es algo deliberado, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, ya cada equipo tiene eso. Y en este momento, entonces vamos aquí a terminar los últimos cuatro. Galactic Girls de Starbucks, Colombia. Esta es contratación extranjera, como dirían por ahí. Estudiante mexicana que vive en Colombia. Y eh, lo hizo excelente. Vamos a ver. Ana María. De Galactic Girl Starbots. Hola amigos, bienvenidos a RoboJam, yo soy Ana María -Mizar. mi robot se llama Galactic Girl de Star, Starbot, y vamos a empezar. Bien, Primero mi robot va a ir por los discos azules y los va a dejar en el cuadradito azul. Lo programé para que hiciera todo el trabajo hacia adelante y se volviera tal como vino. Vamos a ver de nuevo. Adelante, derecha, coge y reversa. Ahorita, después de que deje este, va a ir detrás de, de los otros dos. Los que están ahí al lado derecho. Ahí lo vamos a ver. Adelante y reversa, tal como lo hace. Y después va y lo deja en el, punto, en el cuadrado azul. Sí. Lo vamos a ver de nuevo. Adelante, gira, adelante, coge, bueno, y atrás, lo hace todo de reversa. Dejan en este rojo y luego va y lo dejan en este azul, el cuadradito azul. Ahora va a ir por los puntos verdes. Los de arriba. Lo coge, va, luego lo hace de reversa. Luego lo deja ahí y se devuelve por el otro que le hizo falta. Lo vamos a ver. Atrás. Adelante, ya, si podemos ver la programación, programó adelante, que todo gira, fuera desde el cuadro rojo. Y reversa de nuevo. Y Ahora los después de que deje este, ahí. va y por los otros dos que le hicieron falta abajo. Y después Muchos vamos a seguir con los puntos rojos. Técnicas, vamos ¿no? a ver cómo lo hace. Adelante, gira, adelante. Coge y todo reversa. Muy bien. Y ahí lo deja. Y va a ir por el último punto verde que le hace falta para dejar un cuadrado verde. Y ahí va. Lo hace todo el procedimiento y vuelve y lo deja. Parado. Ahora los puntos rojos los vamos a dejar en línea. Desde el castillo hasta pues como la saledita de, de, de donde están los puntos. ¿no? Entonces. Esta cosa se va a regresar ahí y luego lo va a dejar ahí. Es por y luego se va a regresar donde, donde empezó. Yo lo hice así por cosas de, por cuestiones de, de que pues ya lo había programado, ya lo había dejado en mis bloques. Entonces lo hace adelante, lo deja y reversa. Va, lo coge, luego de reversa lo deja en su lugar, se deja, o sea, en la entrada del este y luego se vuelve a donde inicia. Y ahora vamos a ver cómo coge el último. Luego de reversa y lo deja y se vuelve de su posición inicial. Bueno, gracias por ver y buena suerte. Wow, este, este fue muy buena. Ella hizo una estrategia que todo volvía al cuadro rojo, como pudimos observar durante la toda su reto. Ahora viene lo interesante, chicos. El momento que esperamos, el momento que esperamos. Los tres primeros, el podio, el podio. Tercer lugar. Este es el tercer no, lugar, es BB-8 de CMR Gilmer Tech de Siquani, Perú, en la región del Cusco. Este es el Dis drill de BB-8. Primero aquí se fue a establecer, coger mis bloques personalizados, Adel, adelante, atrás, derecha, pos, derecha, izquierda, izquierda dos. Primero establecer velocidad conductora al 100% y establecer velocidad de vuelta al 100%. En mi código me ayudé con los bloques personalizados que son de color rosado y con mis bloques con los bloques tradicionales que son de color azul y también me ayudé con el bloque imán para que podamos recoger los discos. Eh, como vemos, el reto consistía en llevar los discos azules a su respectivo casillero los discos verdes a su respectivo casillero y los discos rojos formaron una fila con una distancia de más o menos de 200 milímetros como vemos está yendo a recoger el tercer disco verde y lo va a dejar en la posición como se indicó en el casillero verde y ahora está yendo a recoger el tercer disco verde y lo va a dejar en el casillero verde como se indicó en el reto ahora como vemos por último está yendo a recoger el disco verde y lo va a dejar en el casilla verde, como indicó si, en el reto. Excelente. Vemos que volvemos a lo mismo. Ahora Mucho mi robot está yendo a recoger el primer disco rojo y lo va a dejar aquí. De a dejar aquí. Pero los discos rojos deben estar separados con una distancia de 200 milímetros. Gigantes. Muy curioso. Y lo va a dejar en esta posición. y ahora comemos y, y, y termina mi reto, gracias podemos, sigue valiendo así si bien el disco rojo no está tan arriba eh, decía era en línea y cada 200 en la mitad, entonces cumple cumple especificaciones muy bien, CMR MR Gilmertec wow, yo sé que hay dos equipos que en este momento están pensando de qué quedamos, primero segundo primero segundo y sí, señores, son dos equipos que nos falta por presentar y aquí un poquito el suspenso de lo que es RoboJam. Segundo lugar, el segundo lugar se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Perú. Bien, lo primero que con el equipo Megatron, CMR GilmerTech, el equipo. El robot Megatron Ponerle velocidad de conducción y velocidad de vuelta al robot Y después, a ver, vamos a ver la simulación Y a ver, les voy a explicar un poquito sobre la programación He creado estos bloques de acá, adelante, atrás, coger, derecha, izquierda, soltar um, Soltar, coger, es para coger los discos y soltar los discos Adelante, atrás, derecha, izquierda, es para hacer el movimiento del robot el reto nos decía llevar los discos de color azul al recuadro azul y los discos de color verde al recuadro verde. Y los discos de color rojo ponerlos en un orden que nos decía en el reto, en, que se situaban aquí en esta fila de acá. Y pues como ven, cada uno de estos bloques les hemos puesto dar vuelta a la rotación y conducción adelante por un número, como ven en cada Bloquecito de acá hay un número, 700, 800, 800, 700. Y pues eso nos ha facilitado el trabajo. Ahora el robot está realizando el reto. Está, está llevando los discos de color verde hacia el recuadro verde. Es lo que nos decía el reto. Aquí está mi programación. En puro bloques pero en algunas partes he combinado con bloques sueltos estos azules y como ven muy, muy interesante lo que decía no los equipos peruanos y ecuatorianos utilizaron mucho y le falta diagonales. un disco de color verde para llevar al recuadro verde de, de estos equipos. bueno un gran saludo a Marcelo Ortiz de Ambato Ecuador de ese es el último y disco y de color sí, verde que va a llevar al Recuadro Verde. Y, Ahora, nuestro amigo Gilmer, de Gilmer lo Tech, que sigue es sigue transportar pasando. los discos rojos y ponerlos en una ubicación que nos decía el reto. Este equipo lo hizo maravilloso. Allí y lo dejaba hecha. En este reto, District está para todas las edades, incluyendo otras. Es fácil participar. Y, casi todos son estudiantes de colegio. y así es como concluye nuestro reto terminando en el cuadro de color maravilloso, aquí entonces Bien, lo primero... teníamos aquí a Megatron DCMR Gilmartek, y ya como se pueden estar imaginando el único equipo que falta yo creo que ya está haciendo fiesta en este momento en la casa eh, en el desayuno, es desayuno, celebración con desayuno y es este equipo que es, primero que todo un gran saludo a esta institución educativa en la cual yo laboré no fueron mis estudiantes pero los conozco de muchas competencias donde muchas veces eh, voy yo con mi colegio, con mis chicas y eh, ellos también están ahí y siempre nos saludamos y bueno, son unos chicos muy talentosos, no siendo más el primer lugar se lo lleva Montessori Beta, BetaBot, en el beast drill. Vamos a ver. Hola, entonces acá tenemos el proyecto de disc Transport. Entonces básicamente la manera en que funciona este proyecto es que dividimos en dos categorías los, los viajes del vehículo. ¿no? En primer lugar están los viajes a recoger los discos y los viajes de vuelta. todos estos los programamos para que partieran de un punto inicial que es este entonces por ejemplo tenemos A1 que sería el que ya recogió tenemos A, eh, B1 que por ejemplo es este entonces lo que hace en B1 es el va por este y vuelve al punto de partida entonces todos los discos van de, van, va, los recoge y vuelve al punto de partida y después para llevarlos, tenemos, eh, acá pueden ver, take to blue, take to green, take to red y sol. Entonces básicamente lo que hace es que va, este por ejemplo es take to blue, y vuelve al punto inicial. Esto lo que permite es algo modular, que al ser algo modular nos permite, que como, como no sabemos el reto con, de antemano, nos permite uno hacer las cosas por ejemplo de llevarlo a los colores que son mucho más rápido y dos eh, tener tener una base para poder hacer las cosas nuevas que nos han dicho otra cosa la función solve lo que hace que la tenemos aquí es que utilizando ifs cuando él detecta un cierto color él automáticamente lo lleva a uno de estos si por ejemplo la instrucción fuera eh, llevar los rojos a los azules lo único que habría que hacer es cambiar esto y ya este código queda funcionando la última parte si sí, no la, no nos había tocado antes entonces esa, esa en esa sí hubo que programar directamente ahí y incluso incluso eh, el modo la el, la cosa modular por ejemplo nos permitió el a6 ya tenerlo ahí de una vez y no tener que programarlo así y ahí ya terminó muy bien, bien lo primero que hicimos antes de... este era el equipo beta de montesori beta beta bot entonces no chicos yo creo que lo hicieron todos muy bien fue muy buen reto y bueno ya vamos a dejar de mostrar aquí la pantalla y vamos a ver los resultados de estos 11 equipos entonces, tenemos Maker School 4, tenía 88.9. Eh, tenemos a Nova Octopus con 84. Robo Kids tenía una penalización, 81 eh, minutos. Robo Teams con 79. Bolívar Coding tiene penalización. E efectivamente, sí tenía penalización. Ambos equipos eh, queda con 78. Speedbot, eh, Bolívar Coding Dismaster con 76 y luego siguen nuestros cinco primeros Nastate vemos la diferencia bastante marcada ahí del, del, del quinto al sexto Nastratec Traveler con 58 57 Galactic Girl con 50 49 casi se mete en el podio CMR GilmerTech con 46 19 Megatron de GilmerTech también con 33 49 y muy rápido que lo hizo podemos ver que la diferencia entre el. Primero, segundo, tercero y cuarto es bastante marcada. De primeros segundo y tercero, de más de 10 minutos de uno al otro. Eh, y bueno, Montesor y con 21, 26. Que yo creo que fue fabuloso. Un gran aplauso. Me les quito el sombrero a estos chicos. Lo hicieron muy, muy bien. Eh, pues se pudieron por ahí meter en el podio en diferentes retos. Entonces, ya no siendo más, eh, bueno, yo quiero simplemente eh, agradecerles a todos, a todos los chicos, ¿no? eh, porque me parece que hicieron un gran trabajo, hicieron un gran trabajo y, y la verdad sea dicha que es un trabajo donde se ve que son los chicos los que hicieron, los chicos los que programaron, no se ve lo que se ve a veces en algunos... Eh, en algunas competencias, ¿no? Donde uno cree que lo que hicieron fue todo lo que todo lo hicieron los eh, los entrenadores. En cambio aquí creo que todo lo hicieron muy bien, sí. Los chicos estaban pues, estaba muy claro que sabían qué estaban haciendo, por lo menos lo explicaron muy bien y bueno eso es todo. Creo que no siendo más eh, muchas gracias esto da por terminada esta transmisión y bueno ahí durante todo el transcurso de estos estuvimos ahí contestando mensajes eh, en esta premier un gran saludo un gran abrazo cualquier inquietud que tengan recuerden que nos pueden siempre escribir y esperamos se animen al Robo Jam Beta que será en febrero recuerden que en esta competencia tuvimos seis jueces en total hemos tenido la competencia eh, hemos tenido nueve países, 96 equipos de 9 países, eh, para febrero, muy importante, que lo vamos a mostrar el video eh, más adelante, pero para febrero vamos a tener dos retos nuevos, uno se llama el Steam Task, que es un reto de innovación, y el Biped Race, que va a ser una carrera de robots bípedos. Wow, eso va a estar muy emocionante, espero que les guste, es algo de lo que estamos tratando de innovar, algo de lo que estamos tratando de hacer en RoboJam, estos retos virtuales que se van a seguir siendo virtuales para que sean internacional. abramos las puertas del mundo y estemos ahora más juntos que nunca. Como siempre, no olviden suscribirse aquí en YouTube, activar sus notificaciones, síganos para que vean muchos videos de Mr. Roboto. Y esto fue todo por hoy, Mr. Roboto en RoboJam, robótica para mentes inquietas.